En 1894 expiró la patente original del teléfono inventado por Alexander Graham Bell, lo cual abrió el mercado a la competencia y se crearon más de 6.000 nuevas compañías centradas en proveer servicios telefónicos. Esto evidentemente generó un importante varapalo para la Bell Telephone Company, que se resintió notablemente a nivel económico. Por eso, unos años después, en 1907, cuando Theodore Newton Bale volvía a la presidencia de la compañía, que por aquel entonces ya sería llamada, como lo conocemos ahora, AT&T, planteó un interesante enfoque. Una política, un sistema, servicio universal. Que se convertiría casi en el mantra de la compañía durante los siguientes 70 años. El objetivo de Bail era comprar e integrar las compañías telefónicas más pequeñas para crear un servicio global e interconectado. El valor de la red de teléfonos era mayor cuantas más compañías se integraran, porque habría más teléfonos conectados, más gente a quien llamar y más gente usándolo. Con esto nacería el concepto de Network Effect, o efectos de red, un concepto que ayuda a entender el porqué del crecimiento exponencial de muchísimas tecnologías. Cuando un sistema tiene efectos de red, su valor como tecnología crece a un ritmo mayor que el de número de nodos que hay en la red, por lo general tienden a crecer de forma exponencial. Y esto lo vemos fácilmente con el ejemplo del teléfono. Si solo tuviéramos dos personas en una red telefónica, la vamos a llamar A y B, solo puede haber dos llamadas, o bien A llama a B o bien B llama a A. Si se introduce un tercer usuario, vamos a llamarlo C, en esta red de repente tenemos seis posibles llamadas, A llama a B, A llama a C, B llama a, a B llama a C, C llama a, a, C llama a B. Con solo un nodo más hemos multiplicado por tres las posibilidades. Y evidentemente con esto el crecimiento del valor de la red, medido en las posibilidades que ofrece a nivel de comunicación, y estas posibilidades van creciendo exponencialmente según añadimos más nodos. Cuando conoces el concepto de efectos de red, empiezas a mirar a tu alrededor y te das cuenta que la mayoría de las tecnologías o servicios que ganan popularidad tienen en su core algún tipo de efecto de red. Y este sucede desde las tecnologías tan arcaicas como pueda ser el propio lenguaje. El valor de un idioma crece exponencialmente con el número de hablantes. Por eso, el inglés es el idioma más útil del mundo, a pesar de no ser la lengua madre de más hablantes. El hecho de que haya más de 1.500 millones de personas en todo el mundo que sean capaces de hablar el inglés le aporta un valor de utilidad que ningún otro lenguaje tiene a día de hoy. Facebook y cualquier red social son también un claro ejemplo de esto de lo que estamos hablando de los efectos de red, ya que no dejan de ser una evolución adaptada a la actualidad de los teléfonos. Cuanta más gente hay en la red social, más valor aporta, hasta el punto que si no estás en la red, estás prácticamente excluido de parte de lo que pasa en tu entorno. El caso de Amazon y otros marketplaces de venta de productos también es un claro ejemplo de efectos de red, aunque en este caso hablamos de efectos de red en dos direcciones. Cuantos más usuarios compran en el marketplace, más atractivo es para los vendedores vender sus productos ahí. Y cuantos más vendedores venden, más productos distintos tengo, mejor oferta de precios por la competencia entre los mismos y por lo tanto atraeré a más compradores. Exactamente lo mismo pasa con los servicios que llamamos de economía colaborativa, pues como puedan ser Airbnb, Uber o muchísimos servicios que seguramente conozcáis. Pongamos el caso de Airbnb, cuantos más usuarios utilicen el sistema, más interés habrá para los dueños de los alojamientos para ponerlos en la plataforma. Y cuantas más ofertas de alojamiento, más interesantes es para los usuarios ir a esta web a buscar dónde dormir. Ahora bien, la parte positiva de estos efectos de red también se puede ver como un aspecto negativo al arrancar la red. Inicialmente no tienes red, no tienes nada, y por lo tanto, meter los primeros nodos, los primeros clientes o proveedores, ya bien sean usuarios, vendedores alojamientos, lo que sea que tiene que estar en la red, pues al principio resulta mucho más complicado porque en esos momentos el valor de la red es prácticamente cero. Y tal y como dice Robert Wright en Non-Zero, estas nuevas tecnologías que están apareciendo permiten e incitan nuevas y más interesantes formas de interacción con su mano cero. Y entonces, debido a razones que están intrínsecamente ligadas a la naturaleza humana, las estructuras sociales evolucionan para darse cuenta de este gran potencial que convierte las situaciones de su mano cero en suma positiva.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 Hola, hola, hola, aquí Corte al habla y antes de meternos en faena quería recordarte que además de en este podcast y en Product Hackers, también me encontrarás echando un cable en Fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online y hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en Tribucaster.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de suma positiva, un súper interesante concepto que ha cogido como bandera nuestro entrevistado de hoy, que es el gran Samuel Hill. Samuel es un profesional del mundo de la inversión en Venture Capital, además de ser una de las personas que más conocimiento tiene en multitud de aspectos relacionados con el mundo startup. Cada sábado, Samuel nos comparte sus pensamientos y aprendizajes en su newsletter Suma Positiva, una auténtica guía para enfrentarte al mundo de los negocios y de la innovación a día de hoy. A lo largo de la entrevista, Samuel nos contesta multitud de preguntas acerca de inversión, startups y algunos de los conceptos clave que ha compartido en Suma Positiva desde su lanzamiento. Un auténtico máster de negocios condensado en una horita. ¿Qué más podemos pedir? Así que adelante, entrevista con Samuel Gil. Bueno, estamos aquí con Samuel Gil que es un... Bueno, ahora nos contará, está en el mundo de, de inversión, tiene una newsletter suma positiva que lo está petando y, además, reconozco que la persona del podcast, cuando he dicho por Twitter, oye, voy a entrar a estar a su amor y ponerme preguntas, si a la vez que más preguntas me han puesto. Eso te, tienes una legión de seguidores, Samuel. Muchas <risa> gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias por invitarme, un placer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consigues tener esos fans? ¿Qué, ¿Qué les das? ¿Qué les das para, para que estén deseando saber de ti? <risa> pues una buena pregunta, la verdad. Yo, yo ya me he quedado muy, muy gratamente sorprendido. Pues no sé, supongo que el tema este la newsletter pues, pues, y de ser también bastante pesado en Twitter, pues hace que poco a poco pues, vayas acumulando una, una serie de gente ¿no? que quiere que esté interesada un poquito en lo que haces si Y sobre todo tengo la suerte del de, trabajo que hago, ¿no? pues hace que le interese a mucha gente lo que, lo que digo. O sea, no es mérito mío más bien, sino mérito de lo que hago probablemente. Bueno, y sembrando mucho. O sea, son Yo lo que he visto son fans de verdad, estos que, que interactúan. Lo primero, para la gente que no te conozca, eh, ¿quién es Samuel Hill? Pues mira, yo ahora mismo soy un socio en, en JM Ventures, somos un fondo de, de Venture Capital que invertimos en startups españolas en etapas tempranas, todo lo que está entre SEED y Series A, ¿vale? Para que te hagas una idea, más o menos, por aterrizarlo un poquito, pues hacemos tickets de tan pequeños como 200.000 y tan grandes como 3 millones en una primera inversión, aunque un poco nuestro, nuestro momento dulce, más o menos, es eh, entrar en las compañías con un millón, un millón y medio, pues cuando tiene una atracción un poquito relevante, ¿no? Y luego podemos ir acompañándolas eh, pues con el fondo nuevo extra 5 o 6 millones. Vale. ¿Y cómo llegaste tú al mundo del Venture Capital? Luego, luego entramos en JM, que además te quiero hacer alguna pregunta para diferenciarlo de la fundación y demás. ¿Cómo llegas tú a esto? Pues como casi todo el mundo, yo diría que un poco casi por casualidad, ¿no? Esto no es lo típico que cuando eres pequeñito le dices, mamá, mamá, yo cuando sea mayor quiero ser inversor o quiero ser vicino ¿no? Sino que esto es algo que poquito a poco pues he ido descubriendo mi carrera. Yo soy ingeniero de, de formación, ingeniero de teleco, y empecé trabajando haciendo más eh, en consultoría, en una consultora tecnológica, pues haciendo integración de sistemas, ¿no? Picando código, eh, pegándome con ese tipo de cosas. Eh, luego al cabo de los cinco o seis años me llamó un compañero de la carrera y me, me propone unirme a, a una mesa de trading eh, o sea algo un, vamos un cambio de, de 180 grados de lo que hacía pero bueno buscaban a alguien un poco con este background es un poco más técnico para todo lo que era pues desarrollo de modelos cuantitativos ese tipo de cosas ¿no? y ahí es un poco mi, mi primer contacto con el mundo de las finanzas que así es de fuera parecía como muy sexy y tal pero rápidamente me doy cuenta yo que a mí el tema de los mercados no, no me gusta ¿no? y mira me, me va a quedar muy bien Justo una de las cosas que no me gusta a mí del trading ¿no? es que es un juego de suma cero. ¿no? Es justo lo contrario, una suma positiva. O sea, en el trading para que unos ganen, otros pierdan, ¿no? Y es además un trabajo muy monótono, muy repetitivo, muy solitario de estar eh, todos los días esclavizado de la de una pantalla y viendo cómo se mueven los números. A veces pierdes un poco el contacto de, con la realidad, ¿no? De qué hay detrás de esos números, es, es una especie de videojuego, casi, casi quieres. Entonces yo me di, me di cuenta clarísimamente que no quería hacer eso. Quería hacer, yo quería invertir en compañías, ¿no? En, en el equity de compañías, entender cómo creaban valor para sus clientes, cómo capturaban ese valor, eso es lo que a mí me interesaba. Entonces, justo haciendo el MBA IS, pues un poco descubro yo este mundo del Venture Capital y ahí vi pues, que justo combinaba las dos, las dos cosas que a mí me gustaban, tanto la parte más tecnológica como más la parte de inversión en compañías. Eh, y es ahí cuando descubro este mundillo y bueno tomo una apuesta bastante arriesgada en su momento, ¿no? pues tenía una buena carrera en en la compañía de trading eh, buen salario etcétera y, y me voy pues prácticamente reduciendo mi salario a la mitad eh, a un fondo bastante pequeñito eh, que Era es Faraday Faraday Venture Partners exactamente eh, lo que supone bueno pues ahí tengo la suerte inmensa de que pues me apoya mi familia mi mujer mi madre todo el mundo pues me, me, me permiten eh, hacer este pequeño salto y luego tuve también la suerte inmensa de que al poco tiempo pues, se abrió una posición entonces en la Fundación José Manuel Entre Canales y es cuando doy el, el cambio, eso fue hace seis años y desde entonces pues pues he ido progresando un poco internamente y ahora pues eh, soy el director de inversiones de y cuéntanos también un poco, porque a veces hay la confusión, Fundación sí. Entre Canales, sí. JME, pero es JME Ventus, ¿verdad? Eso o, es. O así, sí. no la diferencia. Es muy, muy sencillo. Esto realmente, el proyecto arranca en el año 2009 como la Fundación José Manuel Entre Canales. José Manuel Entre Canales, supongo que todo el mundo le conoce, pero bueno, es el presidente y el CEO de, de Acciona. Entonces un poco José Manuel con el espíritu un poco como de devolver a la sociedad ¿no? y aquí en el momento de crisis pues, ve un poco Oye, ¿qué, qué se puede hacer por ayudar a, a los jóvenes aquí en España, el tema del paro, etc. Se da cuenta que hay un déficit súper importante de capital profesional que invirtiera en, en startups. ¿no? Entonces crea la fundación un poco con esa vocación de invertir en compañías innovadoras de base tecnológica. Y además lo hace desde el principio con la intención de invertir en el sentido de él no cree en regalar el dinero, ¿no? sino de apoyar a, pro a proyectos que realmente tengan recorrido, porque eso es lo que realmente va a crear empleo, van a perdurar, etc. Etcétera, etcétera. Entonces así arranca el proyecto, se empieza, pues como casi todos los proyectos sin saber muy bien qué se hace, pero bueno, gracias al trabajo de, de la gente que ve ahí al, al esfuerzo de todos ellos y, y a que la suerte me acompañó, pues ese, ese primer fondo fue fenomenal. ¿Vale? Y es, es un fondo que todavía seguimos gestionando. Entonces, con el tiempo se decide, oye, hay que imp seguir impulsando este proyecto, vamos a meter la siguiente velocidad, y ahí es cuando en 2016 creamos JM Ventures, que es una gestora de, de fondos de capital riesgo, eh, regulada por CNMV, etcétera, etcétera, totalmente profesionalizada y que ya se dedica a esta actividad de, de manera totalmente profesional, con inversores externos. O sea, no, no, el dinero no lo aporta solamente José Manuel, sino que tenemos... Eh, pues tiene público, eh, muchísimos family offices súper conocidos en, en España, otros inversores institucionales y es como arrancaba un poco el proyecto. Vale, y, y ahí levantáis segundo fondo, ¿verdad? ¿No ahí levantamos segundo el segundo fondo, asumimos también la gestión del primer fondo, ese segundo fondo es el que hemos venido invirtiendo desde 2016 hasta ahora, la última inversión que hemos hecho que se ha publicado recientemente es Genially y ahora mismo hemos terminado, hemos hecho lo que se llama el primer cierre de nuestro tercer fondo, un fondo de 60 millones, del cual tenemos ya 55 millones y que estamos ya buscando las, las primeras compañías para, para invertir. Vale, de, del primero entiendo, lo tenéis cerrado ya para dice ya habéis invertido todo el dinero del, del primero. Eso es, en ese fondo ya no tenemos nada de dinero, en ese fondo es el que hemos invertido en Flyware, en Job and Talent, en Minube, en, en un montón de compañías. En el fondo 2 algunas de las compañías más conocidas pues son Lingo Kids, eh, Ironhack, eh, 21 Buttons, eh, me dejó un montón, ¿no? Eh entonces con, ese, con el fondo 2 Smart Protection eh, en el fondo 2 todavía tenemos dinero para seguir invirtiendo en esas compañías pero no vamos a hacer nuevas inversiones y ya con el fondo 3 es con el cual vamos a construir pues esa cartera de 20-25 compañías vale. que conformarán ese fondo o sea en el 2 follow, hacéis follow-ons de las compañías Eso es. también para que la gente entienda al final cómo funcionan a veces los fondos es decir que, que vosotros levantáis dinero eh, el fondo 1 va dedicado a unas compañías os reserváis un poco para hacer seguimiento pero luego cuando empezáis a invertir con el fondo 2, eh, como que, que los separáis, no que no, que no va es. toda la, a la misma saca. Sí, por, por una cuestión de evitar conflictos de interés, normalmente no se puede invertir con el dinero del fondo 2, no puedes invertir en compañías del fondo 1, etcétera, porque podrías entrar ahí en todo tipo de lo dicho no conflictos de interés entre los inversores de un fondo y de otro, entonces eso no, no se suele hacer y por eso los fondos pues están muy, muy separados unos de otros. Entonces, ahí me entra la pregunta, entonces, porque como, como emprendedores muchas veces no nos planteamos en qué en qué momento está cada uno de los fondos. ¿Es necesario que un emprendedor cuando va a acercarse a un fondo sepa cuál es su situación? Es decir, oye, estoy a punto de cerrar el, el fondo, he abierto otro, estoy empezando a invertir. ¿Tú, tú, qué, ¿Qué consejo darías? Yo creo que, mira, los fondos que lo hacen para... Si, en los fondos que lo hacen bien no debería haber ninguna diferencia para el emprendedor si es la primera compañía como si es la última compañía. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el fondo 2 hemos construido toda la cartera en los tres primeros años. ¿Por qué? Porque sabemos que los exits suelen tardar más bien siete años que cinco. ¿no? Entonces, como el fondo tiene una duración de diez años, pues queremos que la última compañía que entre, en este caso ha sido Ginelli, pues pueda estar con nosotros tranquilamente siete años y no haya prisas por desinvertir. Vale, entonces nosotros nos lo curramos bastante en ese sentido para que ya seas la primera compañía o seas la última, no tengas una experiencia diferente con nosotros. Vamos a reservar el mismo capital. Eh, lo dicho, vamos a tenerte el mismo tiempo a priori en la cartera, ¿vale? Pero sí que yo, como medida mmm, cautelar, sí que lo tendría en cuenta, ¿no? Cuando hable con un fondo, entender bien esto, ¿no? De, empezaría entendiendo sobre todo para empezar si tienen dinero ¿no? porque hay gente que está viendo gente y no tienen dinero para invertir lo cual me parece pues no sé éticamente cuestionable ¿no? eh, si estás haciendo perder el tiempo a esos emprendedores no si estás capturando datos eh, en definitiva estás haciéndoles perder el tiempo y la energía y la ilusión ¿no? cuando es lo más, lo más valioso que tienen ¿no? los, los emprendedores. Sí, pero, pero es importante, pero yo he visto situaciones en las que al final alguien entra, es la última inversión del fondo y luego pues ese fondo por, por sus características pues no tiene dinero para hacer follow-ons y, y estás un poco cogido de las naricillas porque, porque ya tienes a, a tu fondo que no va a seguir invirtiendo en ti, levanta otro fondo y no puede invertir con el otro fondo en, en las startups, o sea, es una situación un poco trampa para mí. Eh, te escuchaba en su día en el podcast de, de Gemenova, en Cape Fund, que al final el éxito de un fondo depende de tres, cuatro o cinco empresas. ¿Cuál, el, ¿Cuál es el éxito? ¿Cuáles son las startups que han dado éxito al, prim, al primero de vuestros fondos? Pues el mayor éxito, con muchísima diferencia por ahora, ha sido Flyware. Tuvimos la suerte de invertir pronto, invertir fuerte y, y teníamos una posición relevante. Nosotros ya desinvertimos en la anterior ronda y solo con esa compañía pues, devolvimos 1,6 veces el, el primer fondo. ¿no? Entonces pues eso nos, nos permite estar muy tranquilos. Que esa compañía más las otras dos o tres compañías que tenemos en la cartera, que estamos seguros que, que van a ir bien, pues nos va a permitir dar bastante buenos retornos a los, a los inversores, ¿no? que es lo que también nos ayuda ayudado bastante pues, ahora a levantar el, el tercer fondo. Pero sí, esto es un mundo totalmente de, de locos en ese sentido, ¿no? de que al final, hasta que no lo vives, cuesta mucho darte cuenta de, de la importancia que tienen estos outliers. ¿no? Al final, dependes totalmente de encontrar esas compañías que, que empiezan a, creer, a crecer, de manera desproporcionada y son los que al final dominan totalmente los retornos. ¿no? Tenemos también Jovan Talent, que estamos seguros que va a, va a suponer un muy buen retorno para el fondo, tenemos World Sensing, tenemos Onyx Solar, tenemos otra serie de compañías, pero que es, es, es, es poco probable que tengan un, un retorno tan importante ¿no? como, como Flywire. ¿Y, ¿Y cómo encuentras esos outliers? ¿no? Porque que, que, tú que ves muchas startups, ¿hay algo que de repente resuene cuando estás viendo una que tiene ese potencial? Pues la verdad es que al principio, obviamente, cuando inviertes no lo sabes. ¿no? Esto es algo que vas, que vas descubriendo con el tiempo. Por eso, un poco nuestra actividad es tan importante la diversificación. ¿no? Al final nosotros tomamos invertimos en muchas compañías no iba a decir hacemos muchas apuestas cosa que no me gusta no no no no hacemos apuestas sino que apoyamos a emprendedores a hacer crecer sus compañías no No me, no me gusta ese, ese lenguaje pero invertimos en 20 compañías a sabiendas de que de que por la dificultad de lo que de lo que estas compañías hacen muchas de ellas no van a ir bien no pero lo que buscamos es que es justo eso que aquellas en las que acertemos acertemos a, a lo grande no es por eso de ahí la importancia de la de la escalabilidad no de hecho Casi todas las compañías que vienen a hablar con nosotros, muchas de ellas tienen negocios buenos, lo, que, lo cual no significa que sean negocios aptos para el venture capital, lo cual tampoco significa que, los, que solo los negocios de venture capital sean buenos. ¿no? O sea, Creo que últimamente hemos caído un poquito en el error de pensar que financiar startups con venture capital es como el camino por defecto, ¿no? Cuando eso no es así, esto es una tremenda excepción, o sea, esto es una fracción ínfima de todas las compañías que, que existen, ¿no? Y solamente son aquellas para las cuales esto tenga un sentido estratégico, ¿no? Que básicamente es sacrificar rentabilidad por crecer más deprisa, porque eso puede tener un cierto sentido estratégico en las cuales se debe invertir de esta manera, ¿no? Si no no tiene ningún sentido que te invierta un que te invierta un vecino va va a generar mucha frustración por todas partes y, y... Y va, va a causar problemas. Entonces, nosotros vemos muchísimas compañías que estamos seguros que son negocios viables, rentables, etcétera pero no tienen esa componente de ese potencial pues de convertirse en compañías de, de, de 600 mil millones, ¿no? de, que es lo que buscamos. ¿En, ¿En qué situación un emprendedor debería decir, oye, mejor no dedico el tiempo a buscar inversión, porque mi camino tiene que ser el de ser una empresa rentable, que va creciendo a otro ritmo, y que tiene un negocio, lo dices tú, yo estoy muy de acuerdo, me encantan las empresas que que salen, por ejemplo, a pulmón y, y, y no necesitan esas rondas de inversión, pero crean un negocio muy sostenible. ¿Cuándo te das cuenta que necesitas ir por ese camino? Yo creo que es lo que decía antes, ¿no? hay ciertos proyectos, por ejemplo, los proyectos Deep Tech, por así decirlo, son proyectos que tardan mucho tiempo en generar ingresos, entonces en ese tipo de proyectos es muy natural que necesiten inversión externa para, para poder financiar ese, ese desarrollo del producto, Ese es un caso. El siguiente caso es son otro tipo de proyectos, pero que estratégicamente... Quieren tomar el mercado muy deprisa, bien porque quieren generar economías de escala, bien porque quieren generar efectos de red, bien porque quieren generar eh, costes de cambio. En ese tipo de compañías es, es muy importante crecer muy deprisa y copar un mercado porque prácticamente te, te pone en una posición muy defendible respecto a la competencia. ¿no? Entonces en esos casos sí que el crecimiento hormonado, acelerado, etcétera, que te da el venture capital es muy recomendable. Sin embargo, si tienes otro negocio más tradicional que no reúne estas, estas condiciones, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Lo de, hay una analogía por ahí que es bastante acertada, yo creo, ¿no? Que el, el, el venture capital es, es combustible para cohetes. Entonces, si tú a, una, a un coche, a una moto, a un tractor le metes sin, sin, te, sin, intentar, eh, sin intentar decir que los cohetes son mejores, o sea, cada... ¿no? Es, es otro lo, vehículo es, es, Tú no vas a la compra en un Ferrari, ¿no? O sea, cada cosa tiene su cosa... Pero si tú metes combustible para cohetes en una moto o en un coche, lo revientas. ¿no? Entonces eh, eso es un poco... Tienes que intentar saber si tienes un, un, un cohete o si tienes un, una moto o un coche. ¿no? Eso, eso es lo más, lo más importante. Me encanta la analogía que ha quedado muy claro. Me imagino el coche explotando con, es, con, con esa energía. Es. Eh, luego otra cosa típica. Muchas veces hablamos ¿no? de cuando buscas un Venture Capital pues has, oye, el, el dinero, pero también que te aporte valor. Realmente los Venture Capital pueden aportar valor y si es así, ¿Qué valor pueden aportar y cómo alguien se puede dar cuenta del valor? Porque claro, cuando hablas con un fondo, pues evidentemente, al igual que el emprendedor, contamos nuestro rollo y a veces ahí es un poquito de humillo, pues desde el otro lado igual. ¿Cómo uno sabe qué es el, cuál es el valor que le va a aportar un fondo? Al igual que decíamos antes que cuando invertimos en las compañías no sabemos cuáles van, van a ir bien y cuáles van a ir mal, con este tema de aportar valor a mí me gusta también ser muy cauto. Y mira, si bien no tengo claro que podamos aportar valor lo que sí tengo clarísimo es que un inversor malo puede destruir muchísimo valor ¿vale? o sea, primera condición que nos marcamos nosotros eh, no hacer daño a las, a las compañías las en las que invertimos todo lo que sea o pensamos así en negativos si quieres no todo lo que sea no hacerles daño es hacerles bien o ¿no? ser neutros no eh, ya aterrizándolo un poquito más pues, pues, pues claro que yo creo que podemos aportar mucho valor ¿no? para empezar pues ser un poco no sé decirlo en español, es un poco ridículo la palabra, pero, pero ser un accountability partner, o sea, alguien que te esté echando un poquito el aliento encima, que te tengas encima, pues eso siempre es positivo, ¿no? Es lo mismo que si, si te pones a dieta, si lo comentas, o dejas de fumar, si lo comentas a tus compañeros de trabajo, eso te va a generar a ti una motivación extra, o saber que hay alguien desde fuera vigilando un poco lo que haces, controlando lo que haces, eso te genera es positivo ¿no? para, para tu motivación y para tu desempeño. Y luego yo creo que donde más valor aportamos es, sin ningún lugar a duda, ayudando a las compañías a levantar las siguientes rondas de financiación. Ahí es donde o sea, los emprendedores saben más que, nos, más que nosotros de su negocio mil, diez mil veces, ¿no? pero de rondas de financiación, de inversores, etcétera, y nosotros sabemos mucho más que ellos, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que les ayudamos muchísimo en, oye, ¿quiénes son los mejores inversores con los que deberías hablar para la siguiente ronda? Eh, tienes que, las, más o menos las métricas que esperan ese tipo de inversores son estas, deberías contar tu historia de esta manera, eh, haciendo un poco de coach con, con el tema, ahí segurísimo. Y luego lo que decíamos, ¿no? Pues al final nosotros tenemos una cartera ahora mismo, pues, de 36 compañías, 37 compañías, entonces, ahí hay muchísimas cosas que son transversales ¿no? a, a todos los negocios. de mmm, Planes de compensación, eh, temas de organización, cuándo es mejor pisar el acelerador, cuándo es mejor eh, ser más rentable. Eh, por supuesto, eh, conectando a nuestras compañías participadas. ¿no? pues Esta compañía tiene un tío que es un mago del paid marketing eh, habla con él ese tipo de cosas ¿no? yo, yo creo que es mejor en cualquier caso infravenderlo y sorprender por arriba que decir que porque lo que sí que está clarísimo es que no somos eh, seres mitológicos que conocemos el futuro y nada somos y es muy importante también, sobre todo, a mí esto me da un poquito de rabia, muchos emprendedores españoles se piensan que los inversores internacionales también son, lo, lo, lo dicho, no seres mitológicos con superpoderes sí. que van a hacer automáticamente convertir a tu compañía en un éxito Para nada, ¿no? Yo creo que desmitificar todo eso es súper es importante y, y todos los emprendedores que están por ahí pues se dan cuenta que al final todos somos seres humanos y con una variabilidad pequeña, ¿no? Eso no quita, por supuesto, que los... Que los y es súper importante rodearse de, de buenos socios. Los, los mejores socios te aportan más, ¿no? pero, pero nunca hay que esperar que el inversor es el que... O sea, el inversor nunca va a ser la, la clave para el éxito. La clave del éxito siempre es que está en la compañía. De hecho, en línea con no estoy alguna vez sí que he escuchado lo de oye, pues voy a intentar que esto, me, el fondo X, que son muy conocidos, me meta pasta aunque sea poca porque eso es un sello de calidad. ¿Eso existe realmente el que te haya invertido determinado fondo, por ejemplo, internacional, realmente solo por eso te facilita una siguiente ronda? Es una muy buena pregunta. Es una cosa que nosotros nos, nos planteamos continuamente. Es lo que se llama en el mundillo el signaling, ¿no? Mm. De, y, y también aludiendo a lo que decíamos antes de la importancia de los follow-ons. Yo cada vez tengo más claro que el signaling no existe. O sea, yo creo que una compañía, si es muy buena, da exactamente igual quién te ha invertido o lo que hagan tus inversores actuales. Va a atraer capital sí o sí y a la inversa. Si una compañía va muy mal, da igual que te haya invertido Sequoia, que no va, no por eso va a levantar capital. ¿no? O sea, puede ser que sea un factor, pero es un factor de, de tercera derivada. No, no, no es nunca lo, lo más importante. Y conozco casos de compañías que han, que han invertido inversores ...de muchísimo renombre y lo dicho, no ha tenido luego ninguna influencia... ...ni positiva ni, ni negativa... Muy buena. Bien, porque bien Porque hay como esa, ese humillo también a veces de, de tengo que buscar a alguien que me, que me dé ese sello. Luego, otra cosa típica que pasa cuando vas a buscar inversión, sobre todo, bueno, en Madrid y Barcelona quizás hay más acceso a fondos y hay más relación, pero yo, aquí entrevistamos a mucha gente pues, que está haciendo proyectos desde, desde muchas partes de España y suele ver la queja de, joder, es que yo voy a ir a buscar inversión y no conozco a nadie, uh -huh. ¿no? Eh, y tardo mucho en hacer las intros. ¿Cómo hay que prepararse con tiempo para, para yo qué sé, si sé que dentro de un año voy a levantar pasta, hay que empezar pronto a atender relaciones o puedes esperar hasta última hora y más o menos es todo el mundo accesible? ¿Cómo lo trabajarías? Yo creo que es interesante siempre que te conocer a, a la gente con tiempo, porque una de las cosas que yo creo que es súper importante que decíamos antes, cómo elegir a un inversor. Esto al final no deja de ser un negocio de personas y la afinidad que tú tengas con esa persona en concreto es súper importante porque es la persona que, que probablemente va a estar contigo en el consejo, te va a ayudar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces los fondos ofrecemos cosas objetivamente, relativamente indiferenciadas y al final la diferencia es la química que tú tengas con esa persona, ¿no? Oye, me ha gustado muchísimo las preguntas que me ha hecho porque eso me indica un poco las preguntas que me va a hacer a futuro eh, y cómo me va a ayudar, ¿no? Entonces, súper importante eh, entablar una relación con tiempo. También es verdad que, que, que todos tenemos una agenda muy apretada. Entonces, a veces, o sea, no, no quiero ir para nada de... Nosotros, nuestro trabajo es servir a los emprendedores. Eh, punto de pelota. No quiero ir para nada de superestrella, pero, pero no podemos tampoco atender las peticiones de todo el mundo que nos llega. ¿no? De, oye, mira esto, a ver si me puedes ayudar. Entonces, cuando estás muy, muy, muy lejos de, de la etapa en la que puedes invertir, ...a mí si me envías una duda concreta... ...me explicas tu situación y una duda concreta... ...yo en la medida de mis posibilidades... ...te voy a intentar ayudar y vamos a, a entablar una relación... ...pero yo te digo, no podríamos tampoco... Eh, ...tomar cafés con todo el mundo que nos lo pide... ...por así decirlo, ¿no? Entonces, lo ideal para una ronda yo creo que es... ...empezar a hablar como seis, seis meses antes de la ronda... Porque ...es una cosa que lleva bastante tiempo... Creo que hoy en día todo el mundo pues, hace esfuerzo, esfuerzos razonables en darse a conocer. Eh, pues en redes sociales, hay, hay posts por ahí. Jaime Nova por ejemplo, creo que tiene un post bastante bueno que, sí. recupe, que recopila todos los inversores, todos los angels por etapas, etc. Eh, informarse de, de, de quién es eh, cada cual y, y empezar a hablar. Vale. Desde el otro lado, ¿cuál es la parte más complicada de, de ser un venture capital? ¿no? Que, porque imagino que en tu día a día tienes que pasar cosas complicadas. Claro, nosotros también vivimos una incertidumbre brutal, ¿no? De, pues cada vez que ves una compañía, pues es lo que decíamos antes, que para nada es obvio qué compañía va a ser un súper éxito, que compañía no, ¿no? Siempre tienes miedo, para nosotros nuestro máximo miedo es, es, de, es no invertir en aquellas compañías que realmente importan, ¿no? O sea, aquí hay distintas escuelas de pensamiento, pero yo tengo súper claro, yo prefiero invertir y equivocarme en una compañía que no invertir y que una compañía sea un cohete, ¿no? Eso es el peor error que casi que podemos cometer. Entonces, siempre vives con ese miedo. Luego, otra cosa súper super complicada es tú inviertes en una compañía y a los 12 meses, como decíamos, 12-15 meses, eh, vuelven a hacer otra ampliación de capital, ¿no? Y tienes que decir otra vez, hacer un follow-on o no. Pues es que normalmente no, es, no está nada claro todavía que esa compañía va a ser un súper éxito. ¿no? Eso, eso lo ves a los 3-5 años, ¿no? Entonces, esa es una decisión complicadísima, pero en general, pues, pues lo, lo complicado es eso, ¿no? Es, es esa incertidumbre por no decir que de las 36 compañías que tenemos, todas tienen problemas. Da igual, las que van bien tienen high class problemas, las que van mal tienen problemas de supervivencia, pero hay problemas en todas las compañías, ¿no? Entonces, también un poco, pues, pues esa... Esa es otra de las cosas que, en las que creo que ayudamos, ¿no? en, en ese va y ven loco de, psicológico que tienen los emprendedores, pues nosotros como estamos, vemos tantos problemas en tantos sitios, pues los, los ayudamos a poner un poco en contexto ¿no? y a, y a, a mitigar en la, desde el punto de vista más, más humano ¿no? y más, claro. más emocional. Que, que es un apoyo muy fuerte porque la, luego es complicado la carrera. O sea, tener a alguien al que le puedas contar y que te entienda más o menos, yo creo que, que ya solo eso tiene, tiene mucho valor. ¿Cuáles serían tus dos tres mayores aprendizajes en tu carrera eh, como Venture Capital ¿no? Invi invirtiendo en compañías Es un tópico pero al final lo que importan son las personas entonces lo, eh, lo fundamental es encontrar a, a los buenos emprendedores porque ellos encontrarán de encontrar todo lo que falta eso es el aprendizaje fundamental rodearse de buenos socios también es, es muy importante, hace la vida mucho más sencilla y luego lo, lo que decíamos, ¿no? es imposible predecir el, el futuro. ¿no? Esto es, va mucho más de tener un enfoque disciplinado, saber lo que haces, no salirte mucho de ahí en la medida de lo posible. Y bueno, y otro aprendizaje también súper importante es el rol de la suerte ¿no? en, en todo esto. O sea, por muy bien, tú haces tu trabajo eh, pero al final tiene que haber una, una componente de, de suerte ¿no? en, en, en todas estas cosas con, con tanta incertidumbre. certidumbre. O sea, tú, tú, el, el trabajo es la base, pero luego te tiene que acompañar la, las circunstancias. Una pregunta que me parece súper complicado saberlo. O sea, ¿Cómo sabéis cuando tenéis que dejar de, de ayudar, entre comillas, una invertida? ¿no? Dices, oye, esta startup ya sabemos que no viene a ningún lado. Pues es complicadísimo, la verdad, es, es una de las decisiones más, más, más difíciles, ¿no? Nosotros lo que, te, lo que tenemos que hacer es miramos un poco el costo de oportunidad de nuestro dinero, ¿no? Es este dinero, ¿dónde puede rentarnos más? Aquí, en esta compañía o en una nueva inversión, ¿no? Siempre sabiendas de, de lo dicho, ¿no? Que tenemos un compromiso con los inversores, ¿no? Sabe que quien invierte JME, pues esa compañía, tanto si va bien como si va mal, vamos a ayudarle a que encuentre un un buen hogar, ¿no? Por así decirlo, el hogar puede ser salir al Nasdaq a cotizar o puede ser, oye, que se quede una cosa más pequeña o cerrarla con, en tiempo y forma, ¿no? También es yo creo que es muy importante darse cuenta eh, de, de, de si está funcionando el experimento o no. Yo creo que el, pro, el propio emprendedor tiene que ser consciente de de eso y no, no, no tampoco intentar empujar empujar empujar algo que, que te das cuenta que no está funcionando ¿no? pero es una decisión muy compleja yo creo que no, no podría darte una respuesta general depende de, de, de cada caso pero es desde luego lo más, lo más complicado entiendo y es complicado para el emprendedor encima para vosotros que veis muchas cosas es, yo creo que es que, que particular no, incluso todavía más complicado y luego cuando pierdes una compañía te pones al lado del emprendedor y empiezas a empatizar tremendamente con claro. él y te das cuenta de lo difícil que es lo que hace ¿no? y todos los problemas que hay. ¿no? Entonces, ahí también te emocionalmente el cuerpo te pide siempre seguir, seguir, seguir, seguir apoyándolo, ¿no? pero no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿no? Entonces, es un, es un balance ahí de, de cómo equilibrar esas claro. dos cosas. Y siguiendo esta línea de preguntas, hay otra situación yo creo que es muy típica de las startups que es cuando tu empresa va a regular. Es decir, si va muy bien, se ve, si va muy mal, más o menos, ves que hay que cerrarla, o este o lo que hemos dicho, puede costar, pero hay otra típica situación donde vas al tran, tran es decir, que la empresa va acercándose a la rentabilidad, no palma mucho, pero tampoco... ¿Qué haces con esas empresas? ¿Es fácil darle salida? ¿Cómo, cómo actuáis o cómo recomiendas actuar dentro de una empresa que durante mucho tiempo no termina de ir a ningún lado? Como decíamos antes, eh, nuestro negocio es un negocio que está totalmente basado en maximizar el upside, en maximizar las compañías que van muy bien. ¿vale? Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, encontrar esas supercompañías. ¿vale? El resto de compañías, y hablando desde el punto de vista egoísta... O sea, nosotros no, estamos, no, no vamos a forzar ninguna situación rara, ninguna compañía, porque a nosotros, pues sí, obviamente recuperar el dinero en una inversión nos interesa, pero no nos va la, la vida en ello, ¿no? Entonces, intentamos en, en esas compañías, pues encontrar la salida que sea un poco mejor para todos, ¿no? Para el emprendedor y para nosotros. Pero sabiendo de que ese no es nuestro, desde el punto de vista eh, egoísta, si, si quieres verlo, nunca vamos a forzar nada raro en ese tipo de compañías, porque es que, es que eso no mueve la aguja de, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pues ahí entre todos es, pues, encontrar lo antes posible la rentabilidad, que la compañía sea autosuficiente y que deje de depender de, de mercados, de capitales, ¿no? Porque está muy claro que cuando las compañías no, no funcionan o no dejan de crecer algo que, que se espera un poco en el mercado, pues es imposible que que encuentres financiación fuera. Al final, es que deje de ser un problema para que vaya auto, aunque no vaya a dar dinero, pero que, que tampoco moleste no para hacer ese foco en, la, en las que más van a crecer, entiendo. Uh -huh. Preguntaba Alejandro Doncel de Cascul por Twitter, porcentaje de cagadas en empresas invertidas, si tienes así algún dato. Y si nos puedes contar alguna anécdota interesante, así graciosa, pues mejor. Yo creo que eh, más o menos nosotros... Y creo que ha sido la realidad, además. Y solamente te puedo hablar del fondo uno, ¿vale? vale porque el fondo 2 todavía el jurado está ahí, está ahí deliberando. ¿no? Pero en el fondo 1 y es la hipótesis que manejamos, más o menos un tercio de las compañías van a ser ceros probablemente. ¿no? Es un poco en la etapa en la que nosotros invertimos, es un poco lo que se espera a priori y lo que estamos comprobando en la práctica que se que se está cumpliendo. vale Y, y alguna caga a nivel de inversión, sin decir el nombre, ¿no? pero que, que, que haya sacado un aprendizaje importante. Es ligado con lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hemos invertido, las poquísimas veces que hemos invertido pensando que la compañía era súper interesante, pero el emprendedor no nos ha convencido. convencido, eso no nunca termina bien, ¿no? Porque es que es la base de todo. Claro. Personas, personas. Pasa lo mismo al contratar. O sea, que Totalmente. como no haya feeling, no a ningún lado. Les preguntaba también por Twitter, Carlos Hernández, si has invertido en PowerPoints y si es así, ¿cuántos han triunfado? Pues hemos invertido dos veces, no sabría decirte todavía si han triunfado o no, por lo que por lo dicho, es que este negocio es tremendo, ¿no? De tú tomas una decisión hoy y tardas 10 años en saber si la decisión es buena o no, ¿no? Eh, no es lo que nosotros hacemos, lo hemos hecho de manera muy excepcional dos veces. Una, en una compañía que se llama COVAX, ahora Commit, eh, porque era un emprendedor... ...con el que ya habíamos trabajado antes... ¿no? ...entonces es un caso que seguiremos haciendo... ...y si con tu primera empresa te ha ido bien con nosotros... ...pues estaremos encantadísimos... ...por supuesto de, de darte el primer dinero... ...cuando eres un PowerPoint... ...y el otro caso es una compañía que se llama Atani... ...antes se llamaba Itoshi... ...dos hermanos, Aide y Paul... ...en la cual el, el Founder Market Fit... ...era tan brutal... ...o sea, eran tan apropiados... ...esos chicos para la compañía que estaban montando... ...que batimos todos los récords... ...creo que en no sabía decirte tres cuatro semanas estábamos firmando en el notario ¿no? obviamente son inversiones más pequeñitas que las que solemos hacer pero son las dos cinco veces que veces lo, que, lo, que lo hemos hecho y no, no es para nada habitual ¿no? o sea que a veces también hay amor a primera vista ¿no? en esto de, de invertir totalmente, vale. totalmente. Sí. Eh, nos preguntaba también Elena Gómez del Pozuelo de bebé de, de París y bueno hay 200.000 negocios más por cierto Elena hola ya que si nos estás escuchando ¿en qué empresa te arrepientes más de no haber invertido y por qué decidiste no invertir? Una pregunta buenísima, ¿no? Eh, hay muchísimas en las que tengo la sospecha de que no hemos invertido y que van a acabar siendo super éxitos, pero todavía no lo sé, ¿no? Porque son compañías que están todavía no han tenido su éxito y demás. Pero hay una, por ejemplo, que, que, que ya es evidente que ha sido un super éxito, que es Cody Games. Sí, cuarenta ¿no? y pico millones han facturado, ¿no? Sí, veinte millones de Vital sí, no. y yo lo sí, 40 cuarenta millones de facturación, veinte millones de Vital, una cosa súper loca, ¿no? Entonces ahí el error que cometimos es, eh, porque esto es súper esto es importante además saberlo, ¿no? A nosotros, o sea, tú puedes tomar, hay buenas y malas decisiones y buenos y malos resultados y las combinaciones de todas, ¿no? A nosotros lo único que nos preocupa es tomar buenas decisiones, el resultado ya depende de la suerte, ¿no? Entonces en código Games creo que tomamos una mala decisión y motivada por no saber analizar ese tipo de compañías, ¿no? En un estudio de videojuegos yo me he dado cuenta que lo único importante es analizar a los emprendedores y los procesos que tienen montados en ese estudio para el lanzamiento de juegos. No se trata de analizar las métricas de los últimos dos o tres juegos que han funcionado o no funcionaron, ¿no? sino que tú lo que, lo que inviertes es un equipo de gente que tiene unos procesos para lanzar continuamente videojuegos y oye, con el que dan con la tecla, como, como se si ha ocurrido, pues que lo, que lo peten, ¿no? Entonces eso no lo supimos ver bien en su momento, ¿no? Nos centramos en analizar pues, los últimos juegos que tenían en el mercado, etcétera, etcétera, y no nos convencimos. Es un bicho, es un bicho especial, ¿no? El, los estudios de videojuegos, por, por lo dicho, ¿no? No inviertes en un negocio que ya exista, que tenga unas métricas que ves que funcionan bien, sino que inviertes en, un, en, una, en una serie de personas con unos procesos. Que es, un, es un trabajo creativo, ¿no? Entonces es, es complicado, pero bueno, es, es obvio que ahí tomamos una... Una mala decisión, ¿no? Por, por lo dicho, además, no es que les haya ido bien eh, por suerte, es que nosotros no subimos, no supimos verlo, ¿no? Claro. es complicado porque dentro del sector tech hay subsectores y lo que dices tú, en alguno, en muchos casos hay que analizar otras cosas que no os aplican siempre. Totalmente, cada compañía es, es muy diferente, ¿no? Unas de otras. Nos pregunta también luego Juan Macías sobre los motivos para no invertir, aquí, aquí hay, yo creo que, que Juan quería dar un poquito de caña, y dice, ¿son aleatorios? Y se dice, por lo que, porque los que son sinceros directamente dicen, es que no lo veo. Uh -huh. eh, y sí que es verdad que aquí esto yo lo uno con algo que nos ha pasado a todos, que muchas veces hemos ido a hablar con fondos, pero no hemos tenido una, una respuesta clara, que yo entiendo también que a veces es complicado darla. Es complicadísimo ¿no? el, el tema del feedback y Juan, como tú bien dices, le gusta sí, la caña. Eh, mira, yo intento, cada vez que alguien viene a hablar con, con alguien de JME, nuestra prioridad es que tenga una buena experiencia. ¿no? Eh, entonces eso es va desde estar preparado, estar puntuales en la reunión, habernos mirado antes los materiales e intentar hacer buenas preguntas. O sea, que te lleves inversión o te lleves algo de valor, ¿no? aunque sea pequeñito. Eso es nuestra prioridad número uno. Y el feedback creo que es un valor importante que se puede dar. ¿no? Entonces yo me un poco la política que yo sigo es cuando tengo muy claro cosas que se podrían mejorar, te lo digo. ¿vale? Si son cosas más soft, prefiero no decírtelo. Si son cosas altamente subjetivas, pues no te lo voy a decir porque creo que no te estoy aportando ningún valor. ¿no? El caso extremo es si no me gusta el emprendedor, pues no debía decir no me gustas, no me, me, me parece me parece que es un feedback que no tiene ningún valor para, para esa persona. no Sin embargo, si sí creo que está cometiendo el error ABC eh, y, y puesto siempre en cuarentena totalmente, porque ya nos movemos en un mundo de extrema incertidumbre, y nos, equivo nos, total nos equivocamos continuamente en lo que decimos. ¿no? Eh, pero sí que, eh, o sea, cuando damos el feedback sí que, sí que tengo eso en, en mente, ¿no? de, si puede ser de ayuda bien, si no, pues pues no lo digo genial lo, lo que dices tú si puedes accionar algo guay y si no pues me lo callo pero, es. pero esa es buena luego Juan también hablaba que en ese mismo hilo no decía que fue culpa suya no explicarse bien hablaba de también de, de que des, él mismo desconocía los precios de la competencia y esto me lleva realmente muchas veces los puede pasar que los emprendedores no vayamos suficientemente preparados para contar nuestra idea de negocio totalmente totalmente y yo lo veo sobre todo lo sufro cuando ya he invertido en la compañía y les veo levantar la siguiente ronda cómo de importante es, ¿no? Esto, ¿no? Esto no nunca por mucho que lo enfaticemos, nunca nos pasaríamos eh, hablando sobre la importancia de del storytelling, de etcétera, etcétera, ¿no? O sobre una compañía, cuanto más temprano... o sea, tú tienes como un espectro, ¿no? En las compañías cuando eres un PowerPoint, eres 100% storytelling y cuando ya eres una compañía en etapas más growth, series B, C, C ya eres 100% números casi. Nunca es 100% números, siempre las personas y el storytelling juegan una un papel importante, ¿no? Pero cuanto más temprana es la compañía, más importante es contar bien la historia, cuál es tu visión, por qué, es, por qué has descubierto esa oportunidad de negocio, por qué tú eres la persona más apropiada para poder capitalizar esa oportunidad. Es importantísimo, ¿no? Contarlo bien, porque a nosotros por mucho que nos esforcemos también no dejamos de ser humanos, ¿no? Y está claro que a los humanos nos atraen, las historias son las, la, la mejor forma de de, de transmitir conocimiento transmitir información, ¿no? Entonces, contar todo de manera bien articulada, etcétera, etcétera. Y, y, por supuesto, lo que pasa es que la gente confunde el storytelling con la venta de humo, cosa que no sí. tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. los mismos datos se pueden transmitir Ajá. y comunicar bien o se pueden o se pueden transmitir y comunicar mal, ¿no? Es súper importante, ¿no? Que cuando hables con, con, el, con el inversor, mostrar la mejor cara de, de, de lo que tienes, ¿no? Sí, a, a veces, por ejemplo, el streetline es tan simple como qué, qué línea de tiempo utilizo, ¿no? De, pues sabes que hace 10 años empecé con una idea, eso te lleva en el tiempo muy atrás, si realmente no has tenido producto hasta hace dos, pues cuenta cuenta, eh, elige el eje con el que lo estás contando. Los eso aprendizajes que has tenido, ¿no? Nosotros lo que miramos en una compañía muy temprana es la velocidad de aprendizaje, es, es la clave, ¿no? Sabemos que lo que nos están contando hoy seguramente no va a ser lo que haga la compañía exactamente en un año, ¿no? Porque claro. es todo tan cambiante tan incierto, pero a la velocidad que aprenden es súper es importante, es lo que nos da muchísima tranquilidad saber que encontrarán, que tienen más probabilidades de encontrar un camino que, que funcione. ¿no? Nos pregunta también J.M. Sánchez por Twitter, ¿cómo gestionas conflictos con distintos enfoques a futuro en las participadas? No entiendo muy bien la pregunta. Yo entiendo que va, tú imagínate, me entiendo, ¿eh? que si tienes dos participadas que hacia futuro, ¿pueden converger hacia una misma línea? ¿Cómo puede gestionar ese potencial conflicto de interés a futuro? Intentamos de saque no invertir en empresas que sean potenciales competidores. Mm. Y luego, en ese caso, pues supongo que intentando que colabore entre ellas, pero no, no tengo muy clara la pregunta, la verdad. Vale, <risa> yo llego hasta ahí también. Te hago una más clara que esta tengo clara, es Ismael Labrador de Tuvalu, que nos decía ¿qué medidas políticas crees que deberían tomarse para impulsar la inversión en startups? Pues no creo que las startups sean una excepción respecto a cualquier otra empresa. O sea, en general, pues, pues lo dicho, ¿no? que creen un marco legal estable, ¿no? mucha seguridad jurídica. Eh, por supuesto, el tema, los temas que se sacan siempre, ¿no? las stock options, la fiscalidad stock options y tal. Pero yo tengo una visión ahí un poco, un poco diferente de la que suele haber en el sector. No, no creo que, que, que este tema de la regulación sea el principal problema al que, que se enfrentan los emprendedores. ¿No? O sea, al final cualquier medida que conduzca a que se puedan crear más fácilmente o cerrar más fácilmente compañías, que eso no suponga ninguna lacra para ti, algo que te persiga posteriormente, pues es súper positivo, ¿no? Al final lo que queremos es que haya muchos experimentos, que muchos de ellos experimentos vayan bien, pero, pero ya digo, yo creo que cuanto menos intervencionismo por parte del gobierno, ni para bien ni para mal, yo, yo lo prefiero. Que no, o sea, que no, mucha, no muy poquitas hacer. cosas, muy no. bien hechas y muy estables en el tiempo, y ya está, y que nos dejen hacer. Perfecto, que ya sería bastante. Y es. <ríe> eh, campillo nos contaba también nos pregunta, ¿en mercados winners take all eh, mejor ir ciudad a ciudad independiente del país o mejor centrarse en países uno a uno? Depende, ¿no? Entiendo que él se refiere sobre todo en, en negocios que hay, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Eh, efectos de red, sí. eh, es, un, es uno de los mercados claro con winner takes all, entonces depende qué tipos de efectos, hay, hay de hecho un, un número de, perdón por el de alto suma combo, positiva, de suma sí. positiva que Muy habla bueno. de efectos de red, ¿no? Entonces, si tus efectos de red son locales a nivel de ciudad pues obviamente tienes que ir ciudad a ciudad si tus efectos de red son globales pues tienes que ir, puedes crecer más eh, con un espectro más amplio, ¿no? Depende del tipo de efecto de red que tengas eso tiene que haber un análisis ahí de, de dónde está el valor aportado. Eso es. Es el caso típico, ¿no? Pues a mí que Cabify capte un driver más en Barcelona me afecta de manera muy terciaria cuando claro. voy a Barcelona, ¿no? Pero, pero no mejora el valor del servicio para mí cuando lo uso en Madrid. Sin embargo, que en Madrid haya más drivers, pues, pues es positivo para mí, por ejemplo, ¿no? Muy, muy buena. Carlos Pereira de Tecnospain nos pregunta, gracias a tu experiencia, ¿qué empresas o nichos de mercado piensas que aún pueden triunfar en España y todavía no se le está metiendo mano? Yo no, o sea, soy... Tengo una muy pocas creencias súper profundas, pero esta es una de ellas. Yo no hago predicciones de nada. O sea, nosotros los dejamos, somos invers nos, siempre nos dejamos sorprender por los emprendedores. Los emprendedores, cada uno con su experiencia vital y profesional, etc., son los mejor preparados para encontrar espacios en blanco, que llamamos. no de Oye, ¿qué, qué falta? que Ellos ven que, que en el mundo falta algo, no una pieza que, que falta del puzzle. Entonces nos dejamos sorprender por ellos y no hacemos nunca jamás predicciones, no tenemos ningún tipo de tesis de inversión, eh, no creemos en, en ese tipo de tendencias, etcétera, etcétera. Sois agnósticos. Totalmente. Mola. Eh, Yedar Campillo, que nos ha hecho varias preguntas, lo tiene lo tienes súper fidelizado, ¿eh? Dice, ordena visión, estrategia, ejecución. Como decíamos antes, va variando en el tiempo, ¿no? Cuanto más temprano... Bueno, ejecución siempre es, es, es la madre de todo, ¿no? Porque es que sin la ejecución cualquiera de las otras cosas se te cae. Entonces, visión y estrategia... Van un poco de la mano, ¿no? Pero yo diría que al principio es más, todo empieza con una visión, por así decirlo, si quieres la visión la vas concretando en una estrategia, pero la ejecución siempre es la es la clave de todo, ¿no? La Eso es. Hay un post también súper bueno de, de un business en Silicon Valley que se llama Peer.bc que decían que es más importante en plan, era equipo, mercado, producto, ¿no? Incluso el foco que tienen cada una de esas cosas, pues va variando, ¿no? Pues el mercado probablemente no es tan importante hasta que levantas una serie A. ¿Por qué? Porque un inversor de serie A pues, ya suelen ser fondos de cientos de millones que buscan compañías que puedan ser eh, unicornios, ¿no? Entonces, para poder ser un unicornio tienes que estar en un mercado enorme. Para un inversor seed mucho más pequeñito pues no necesita, Mejor que una, si tú inviertes a valoración un millón, pues si vendes a la compañía de valoración 20 millones, pues has hecho un súper retorno. ¿no? Para hacer una compañía de 20 millones no necesitas tampoco un supermercado. Entonces ahí tienes, va cambiando ¿no? el foco. De, el equipo siempre es súper importante, el producto es súper importante, pero cosas como el mercado, etcétera, van subiendo o bajando en función de, de la etapa en la que estés. En este caso, con este ejemplo de estrategia, visión, ejecución, me cuesta más porque es un poco como más, más transversales. Claro. Pero pero ejecución. Si me tengo que quedar con una, con ejecución siempre. Genial. También Yalán nos pregunta equipo. Empezar con un buen equipo en inicio y estable o mejorarlo en cada fase? Yo creo que es imposible en el desaque arrancar con un equipo de, de talento de clase mundial. No, yo creo que esto es algo. De hecho, es una de las cosas buenas de captar inversión en las cuales tanto el poder pagar más como dar equity, como incluso los inversores que te ayuden, puedes ir atrayendo poco a poco talento de, de clase mundial, ¿no? De hecho, se espera más o menos cada compañía en cada etapa pues pues tú tienes unas expectativas de qué equipo tiene que ir conformando, ¿no? Obviamente, si esa que tienes el... Eh, lo All-Star, pues, pues fantástico, ¿no? pero no suele ser el caso, sueles ir empezando con, pues, con gente más cercana a ti, más tipo generalista, a medida que vas creciendo, pues vas trayendo gente pues, mucho más especialista, que probablemente tiene experiencia en esa, en esa área, que tiene experiencia gestionando equipos, ese tipo de cosas. Además, como hay siempre un mínimo pivot en, a lo largo de la empresa, seguramente tu necesidad cambie también, ¿eh? Eso es, es muy complicado que tengas el, el equipo perfecto desde Eso el día es. uno. Lo fundamental, Creo que esto sí que es súper importante. Uno de los errores también que vemos más frecuentemente es el escalado prematuro, ¿no? Es mantén tu equipo tan pequeño como sea posible hasta que encuentres el encaje producto-mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio, hasta que lo encuentras, todo va a experimentar y de ir muy deprisa, ¿no? Entonces, cuanto, tenga, cuanto más grande sea tu equipo, más burocracia, más, eh, más complejidad de gestión, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un equipo muy pequeño, muy compacto, muy ágil. Al principio, luego cuando des con la tecla, si, si la encuentras con, con un poco de suerte, pues ya vas construyendo equipo. Cuando te das claras las palancas, acelera. Es. Jorge Camacho nos pregunta: con todo lo que sabes ya de startups y negocios, ¿te planteas emprender? ¿Por qué no? ¿En qué sector lo harías? Pues súper buena pregunta. Pues la verdad que yo también tengo el, el fuego emprendedor, ¿no? Pero yo creo, como decíamos antes, no me gustan los proyectos como inversor, ¿vale? No me gustan los proyectos en los que el emprendedor me cuenta que un día se juntó con su socio y se pusieron a pensar ideas de negocio. A mí me gusta más cuando la idea de negocio te encuentra a ti, ¿no? De, oye, pues que gente, lo que decíamos, ¿no? Por su experiencia vital, por su experiencia profesional, se dan cuenta que falta algo y eso es lo que da pie a que creen una empresa para, para solucionar ese, ese hueco. Esas son las empresas que me gustan. Si en algún momento. Eh, encuentro yo ese hueco, pues, pues, pues lo haría, o si alguna de las personas, alguno de los emprendedores con los que tengo el placer de trabajar, que vamos que, que son mis ídolos totales, eh, montan una segunda aventura y me dicen que me uniese a ellos, pues, pues, pues también lo haría. Pues ya de paso, ¿quiénes son tus ídolos emprendedores? Qué buena pregunta, es que no, no te lo puedo, esto es como no podría decírtelo. ¿Quién quieres más a mamá o a papá? Ellos lo saben, ellos lo saben. Vale, vale. Pues por aquí hay amor, amor, y eh, quien esté escuchando que sepa qué es, que lo recibirá. Nos pregunta también Enrique Zurita, algo como ya más personal, pero me pareció muy buena pregunta. ¿Consejo a tu yo de 18 años y a tus hijos? Pero aparte tenéis una hija, ¿verdad? De que sí. tendrá dos años. Tengo una niña de dos años y medio, sí. Ah. Pues, ¿qué consejo para ti para, y que le darías a tu, a tu hija? Pues yo creo, lo más importante, yo creo, en la vida a día de hoy, con el mundo que tenemos tan incierto, es: uno, ser muy curioso, y dos, tener la capacidad de, de aprender por tu cuenta cosas. ¿no? Entonces, pues es muy parecido a lo que decíamos de una startup: es oye, experimenta mil cosas, prueba cosas. Eh, cuando encuentres algo que te interesa, tira del hilo, aprende, hasta que encuentres lo que, lo que a ti te gusta, ¿no? Porque sé que es un poco también bullshit, un poco tal, pero es que yo, yo, no, yo a, hablo de mí, yo no sería capaz de hacer bien un trabajo que no me guste. O sea, es, me, es totalmente... me siento totalmente incapaz. Entonces creo que encontrar aquello que a ti te gusta y, obviamente, aquello que te gusta a ser posible, pues también eh, tiene que ser algo que el mundo necesite, ¿no? Eh, pues ahí es donde está la magia, ¿no? Entonces, yo, yo lo que le, anim le animaré a mi hija es eso, totalmente. Que sea muy curiosa, que aprenda muchísimas cosas. Y cuando aprendas lo que te gusta, naturalmente te va, te va a salir eh, intentar ser el mejor en lo que haces, porque es que es lo que te gusta, ¿no? Entonces, súper importante eso. <risa> En el, de hecho, en el podcast con Jaime Novoa, creo que comentabas, hacía una pregunta a Jaime a ración de, de los hijos. De la, y tú decías, juraría, perdóname, corrígeme si me equivoco, que habías leído un informe que los Venture Capital con hijas eh, tenían mejores resultados. Sí. Eh, ahora, ahora que ya tu hija es un poco mayor, ¿vas viendo que esto tiene sentido o sigues todavía analizando la tesis? No tengo ni idea. No sé si es correlación o causación, no tengo ni idea. Me puede, de, de, por, por teorizar algo, me puedo imaginar que es pues por tener una hija, pues a lo mejor eso a mí me hace estar más abierto a invertir en mujeres o ese tipo de cosas, ¿no? que, que son colectivos que históricamente pues, están infrarrepresentados en, en el colectivo este de, de Venture. ¿no? Entonces me, puede ser que vaya, vaya algo por ahí, pero no tengo ni idea. Vamos. Y hablando de, de mujeres, ¿cómo crees que podemos hacer para, para que tengan más representación? ¿Qué, qué, qué falla en el sistema? O si falla algo. Bueno, yo creo que poquito a poco se van dando pasos en la buena dirección, ¿no? Yo creo que hoy en día la única, bueno, hay una cuestión biológica obviamente por la cual las mujeres tienen una pequeña desventaja con los hombres, ¿no? Que es el tema de tener hijos, pero en la medida que las bajas maternales o paternales pues eh, sean, hagan el mismo daño, entre comillas, a las empresas, pues dejará de haber un desincentivo, ¿no? Para, para contratar a a mujeres. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos en el equipo a, a Lourdes y a María, a, ambas han tenido pues varios hijos y, y, bueno, tenemos la suerte, ¿no?, de tener un trabajo que nos permite, bueno, ni que decir tiene que ellas eh, en sus bajas, pues, pues pues han estado ahí también, en el sentido de han estado en su casa, con su familia, tienen sus niños, pero, pero una cosa es no estar y otra cosa es dejar, abandonar por completo la responsabilidad, por así decirlo. Entonces, cuando entre las dos partes hay esa confianza y hay esa, esa química, pues yo creo que todo, todo fluye, ¿no? Poco a poco, yo creo, sinceramente, yo soy muy optimista con eso. Creo que estamos avanzando en la buena dirección. Yo general. creo también. Queda mucho, pero, es. pero bueno, al menos hay, hay, hay esa intención y, y se avanza. Eso es. Y ha, ha salido antes en la conversación, eh, lo decías cuando hablabas de, de tu época de inversión anterior, uh -huh. en la de jugador de, de suma cero, y sin embargo, tú te centras en tu newsletter, en la suma positiva. Uh -huh. ¿Qué es la suma positiva como concepto? Y luego cuéntanos un poco de tu newsletter. ¿Por qué te dio? ¿De qué hablas? ¿Dónde la podemos leer? Bueno, yo te lo tengo claro, pero si hay alguien que todavía no te sigue, que lo dudo. Genial, cuéntanos. genial. Pues mira, empiezo contándote lo que son los juegos de la suma cero, ¿no? Que es lo más lo más sencillo. Un juego de suma cero es aquel en el que para que uno gane, otra persona pierda. Ejemplos clásicos, pues, pues el deporte, ¿no? Por ejemplo, hay un partido pues para que uno gane el otro pierda, por así decirlo, ¿no? Eh, por contra, los juegos de suma positiva son aquellos juegos de colaboración, si quieres, en los cuales las dos personas pueden acabar ganando, ¿no? Y eso es, pese a lo que mucha gente piensa, por ejemplo, la economía es un gigantesco juego de suma positiva, ¿no? O sea, la gente... Una de las ideas de... O sea, una... Si hay algo, una idea que me gustaría que calase en el mundo es esa, ¿no? Es que... Para que a alguien le vaya bien, no es necesario que a otra persona le vaya mal. Es todo lo contrario. A mí me va bien cuando a otros le van bien. ¿no? Eso significa que la maquinaria funciona mejor, porque al final, tal y como veo yo, la, o sea, la economía no es otra cosa. Es un gigantesco juego de coordinación en la que, que consiste en dos cosas. Uno, en hacer cosas que ayuden que sirven a los demás, que aportan valor a los demás, por las cuales ellos están dispuestos a pagar dinero, y a su vez, de que cada agente encuentre aquello para lo cual está mejor eh, dotado, ¿no? por así decirlo. Entonces la gente piensa erróneamente, es una cosa que, que además los, pol los políticos, los medios de comunicación alientan mucho. La gente piensa, por ejemplo, que hay ricos porque hay pobres. Es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? De hecho, al revés, los ricos tienen unas externalidades positivas brutales, ¿no? Porque gracias a que hay ricos, pues, se crean empresas que generan puestos de trabajo, etc. Etcétera, etcétera. Entonces es esa idea, es desterrar esa idea que es muy está anclada en nuestra biología, o sea, nosotros eh, evolutivamente, obviamente, nos hemos desarrollado miles de años en un entorno que era prácticamente de suma cero, ¿no? Cuando estabas en la tribu con la sabana, en la sabana africana, ¿no? Pues el, el que recolectaba una manzana, eh, pues esa manzana no estaba disponible para los demás, se la robaba otro, pues etcétera. Pero en la sociedad moderna, eh, por suerte, yo creo que te, tenemos la suerte de, de, de poder jugar en muchísimos juegos de, de suma positiva, ¿no? Y es un poco lo que, lo que a mí me gusta enfocarme la newsletter de hecho va de eso no de oye es una cosa que me beneficia a mí y me beneficia a los demás no es un poco el espíritu de la misma a mí no hay cosa que me llene más. Cada día hay alguien que, que, que me escribe me, me, o cuando vienen a, a vernos a la oficina nos cuenta jo, el otro día leí en tu newsletter, no sé qué, lo he puesto en, en práctica y funciona. ¿Sabes? No hay cosa que me, que me llene más de, más de satisfacción ¿no? y no me estoy beneficiando directamente probablemente de eso, ¿no? pero, pero sí que me beneficio también en el sentido de que yo quiero que en España haya cuantas más eh, mejores startups, mejor. Por un lado, por ellas. Por otro lado, porque yo me dedico a invertir en ese tipo de compañías, ¿no? incluso a mis competidores, cuanto mejor les vaya a mis competidores, mejor me va a ir a mí, o sea, a mí que le vaya bien a Keyfund, que le vaya bien a Kibo, que le vaya bien a Seaya, a quien sea, eso también me va a hacer que me vaya mejor a mí. ¿No? Entonces al final yo quiero ayudar a todo el mundo porque eso en el fondo me está ayudando a mí también. Y quien quiera aprender más de Suma Positiva, ¿dónde se puede suscribir a la newsletter y cuándo, cuándo sale? Sumapositiva.com Ahí entras a luego eso te deriva a mi página de, de Substack, que es el servicio que utilizo para, para enviarla. Y es cada sábado en la medida de lo posible. De momento estoy siendo bastante Está cumpliendo muy estoy bien cumpliendo bastante. <risa> cada sábado a las 7 de la mañana en, en tu buzón de entrada, como siempre pongo. Yo arranco los sábados, pero me levanto pronto y simplemente me para currar y paro el rato antes de currar para, para leer tu, tu newsletter. Aparte es, es una lectura profunda. Cuánto cuánto tiempo te lleva montar una newsletter? Pues le dedico bastante tiempo y depende un poquito del tema en cuestión pero yo te diría que cuatro horas y sí que le dedico a la semana a montar la newsletter pero ya te digo el de, yo yo hago como también decimos los emprendedores no hay o sea, crea algo que, que sirva para ti al final yo el, el lector número uno de la newsletter soy yo el que aprende más es eh, leyendo la newsletter soy yo ¿no? Eh, Has, has hablado antes de un tema muy relacionado con suma positiva, son los efectos de red que lo has tratado en la newsletter y lo enlazaremos, pero por si alguien anda despistado, yo creo que es un concepto súper importante a día de hoy. Cuéntanos un poquito qué son. Es tremendo y, y además es el típico concepto que siempre, siempre, siempre, siempre la gente lo confunde, ¿no? Con la viralidad, etcétera. etcétera. No hay, pero incluso me, me sorprende muchísimo. Eh, emprendedores experimentados, inversores experimentados siguen. Tratando mal el concepto de efecto de red, ¿no? O sea, un servicio, un producto, tiene efectos de red. Cuando el que ese producto o servicio tenga más usuarios, eso beneficia a todos los usuarios. Un ejemplo clarísimo, el, eh, Whatsapp, por ejemplo, ¿no? Cuanta más gente utiliza Whatsapp, más útil es para todos Whatsapp, porque puedes comunicarte con cualquier persona con Whatsapp. Eso son lo que se llama efectos de red simples, ¿no? de que todos los usuarios dentro de la plataforma son iguales, por así decirlo, o la red telefónica misma, ¿no? que es un poco con lo que parte todo. Cuantos más abonados hubiesen la red telefónica en su momento, más útil para todos ese servicio, porque con más gente puedes comunicar. Luego está el ejemplo claro de los, de los efectos de red de doble cara, que son los marketplaces. ¿no? Al final, pues cuanto, más, cuanto más vendedores hay, más compradores hay, y cuanto más compradores hay, más vendedores hay es. O sea, en, en definitiva, es se trata de servicios que cuanto más gran, o productos que cuanto más grandes son, más valiosos son para sus para sus, para sus sus propios usuarios, ¿no? Entonces, eso genera una ventaja competitiva descomunal, ¿no? Porque una vez que eres grande, es súper es, es difícil que te ataque un pequeño, ¿no? Levanta barreras de entrada. Eso son es. muy fuertes. ¿Siempre puede haber un efecto de red? Es decir, ¿todas las startups tienen que tener no. efecto de red o no? no? No, no, no. Yo diría que es una una minoría, ¿no? de los... O sea, en Internet hay muchos negocios que tienen efectos de red, pues obviamente las redes sociales, eh, como decíamos, los marketplaces, esos son los ejemplos más obvios. Hay otros negocios que, que, que, que es cuestionable que tengan efectos de red, pero no es para nada algo que tengan todas las compañías, ¿no? Voy a última tanda de preguntas, vamos acabando. Quería preguntarte por dos startups de tu portfolio, ¿qué nos puedes decir? Que Perfecto. Creo que son dos casos como distintos. Uno las habla Flywire, uh -huh. que se ha convertido en el nuevo unicornio, uh -huh. levantó 120 millones. ¿Qué nos cuentas de Flywire? ¿Por qué, por qué, qué, ¿Qué te llama la atención de esa empresa? Pues es una compañía... Mira, me sirve para, para ejemplar, ejemplificar varias cosas. Eh, Flyware la funda Iker Marcaide, que es un chico de, de Valencia, que además ahora está montando un montón de proyectos y es un, un business angel interesante. Pues Iker monta esta compañía precisamente por un problema que él sufre en sus, en sus propias carnes, ¿no? Lo que decíamos, él se fue a hacer un MBA al, al MIT y en uno de los pagos que, que, que tuvo que hacer esta universidad, pues, pues ese pago se perdió por unos días, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible que en el siglo XX, XXI eh, todavía los pagos internacionales funcionen así de mal, no? Eso dio origen a, a, a la compañía. Entonces la compañía es una compañía que está a caballo entre Valencia y Boston y es otro de los modelos que, que, que, que mejor creemos que funciona. ¿no? De, pues obviamente en España hay ciertas ventajas de, porque los costes salariales son mucho más bajos que en otros sitios. Entonces esa combinación de tener el equipo técnico en España, equipo comercial en otros países, pues funciona, funciona muy bien. ¿no? Entonces pues Flyer es una compañía que siempre ha crecido eh, como curiosidad, yo diría que es la compañía que sistemáticamente ha batido todos los presupuestos que hacía. que Ojo, No que suele ser, <ríe> eh, por desgracia, no suele ser lo más... Eh, lo suele, más ser común, al revés, suele ser al suele ser revés. Ser Incluso al... las que van bien suelen ir un pelín por miedo. Eso es. Flagler sistemáticamente batía los presupuestos que tenía y ha tenido un crecimiento tremendamente rentable. O sea, mucho del dinero que ha ido levantando hasta recientemente, pues la compañía no se lo ha gastado. Lo ha levantado eh, porque lo ha podido levantar en buenas condiciones, porque ha querido atraer a socios interesantes que le han ayudado, etc. Pero no es dinero que haya quemado la compañía. ¿no? Entonces, es un ejemplo para mí de compañía de crecimiento rentable. ¿no? y de que, oye, desde un emprendedor español pues ha sido capaz de crear una compañía de mil millones y estoy seguro que no va a ser, no va a ser la última. Oye, Chapo, molan, molan esos ejemplos. Ahora, una pregunta sobre otra startup que la pasa mal, que a mí me gusta mucho, pero, pero que la pasa mal, que es, por ejemplo, 21 Buttons. Uh -huh. ¿Qué nos cuentas de ella? Bueno, es una compañía que está ahora mismo metido en un pivot importante, uh -huh. ¿no? De, es una compañía que ha ido fantásticamente bien en lo que es crecimiento de usuarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, la parte de monetización pues, ha sido un poquito más complicada. ¿no? Entonces el, el equipo, que es un equipo fantástico además, eh, excepcional, eh, pues están dándole la vuelta a ver cómo encontrar las maneras de, de monetizar. ¿no? Y de hecho están haciendo algún experimento bastante, bastante prometedor. O sea, yo no. no todas las compañías casi todas las compañías incluso las que van muy bien todas tienen algún susto por, por, por el camino no eh, pues acordaros también de llevantal en su momento ¿no? que también pues tuvo que despidir a muchísima gente etcétera etcétera ya les tenéis ahí pues que están reventó, y lo están reventando ¿no? literalmente ¿no? entonces pues yo todavía en cuanto batons tenemos muchísima confianza que que que Mark va, va a dar la vuelta no a la, a la compañía. Ahí es yo creo típico ¿no? de confiáis en la persona, sabéis que, es. que, que además han demostrado la capacidad de, de crecer en usuarios y, y se encuentra el modelo. Pasa muchas veces lo del modelo de negocio ¿no? lo de que tengo mucho, mucha potencia en algo en usuarios pero no consigo un modelo de negocio. ¿Algún consejo a esas startups? Sí, son, ap son apuestas mucho más binarias, ¿no? Lo que decimos nosotros, estas compañías, pues son compañías que, como decíamos, estratégicamente en, en su caso, les conviene captar una masa de usuarios enorme. Entonces, para reducir la fricción total, pues normalmente das un servicio gratuito y en algún momento hay que acoplar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, es un momento de, de gran incertidumbre, y gran riesgo, pero bueno, o sea, lo que nosotros, es para a lo que nosotros jugamos, ¿no? Entre comillas, ese tipo de apuestas realmente que pueden salir muy, muy, muy muy bien y a veces pues, pueden salir mal. Para ir acabando, eh, ya en el podcast de Jaime lo titulaban como el Venture Capital que más libros lee del mundo, porque bueno quien te siga un poco sea que lees mogollón de libros. Uh -huh. ¿Qué tres libros recomendarías a cualquier emprendedor que se tenga que leer? Ostras, qué pregunta más difícil. ¿Tres libros que leer? Yo creo que depende muchísimo un poco eh, de qué tipo de negocio tengas, ¿no? Pero todos los que, uno que, que recientemente he publicado en la newsletter, por ejemplo, de Influence, me parece algo fundamental porque es algo totalmente transversal a cualquier negocio. Cómo influenciar a la gente, ¿no? va muy ligado, por supuesto, a cómo vendes tu producto, cómo gestionas personas. ¿no? Creo que es algo que toda empresa tiene que hacer. Toda empresa vende, toda empresa gestiona personas. no Es súper importante entender un poco cómo funciona el cerebro humano. ¿Qué más? Eh, hay otro libro magnífico de management que se llama High Output Management ¿no? que también es un clásico que seguro que a nadie le sorprende que lo, que lo recomiende el de Ocaros, ¿no? de anti, esto es sí, Andy Grove sí. Sí, de, uh -huh, un ejecutivo de Intel y otro libro más que recomienda a todo el mundo me cuesta mucho ser ser original, ¿no? pero pero creo que Zero to One ¿no? pues también es un clásico, clasiquísimo, ¿no? que, te, que te habla de, de conceptos súper importantes, ¿no? todo lo que son las startups, ¿no? la importancia de crear monopolios en el sentido de la, la súper súper súper importancia de la diferenciación. ¿no? Entonces, al final tienes un monopolio cuando ofreces algo que nadie más es capaz de ofrecer. ¿no? Entonces, creo que esa, esa mentalidad al final es súper importante. Bueno, muy buenas recomendaciones para, para acabar eh, recordamos quien te quiera seguir Suma Positiva y otros canales por donde te puedes seguir y contactar pues Twitter, soy bastante activo, arroba Samuel Gil, y luego, como decíamos antes, sumapositiva.com y, por supuesto, en la, en la página web de JME, pues también están mis coordenadas, jm.vc Ahí tenéis eh, todo el equipo y, por supuesto, que quiera enviarnos un, un proyecto de inversión para que lo estudiemos, tenemos un buzón, bueno, o nos escribís directamente a nosotros, o tenemos un buzón que es backme.jme.vc, en el cual, pues si nos enviáis vuestro deck de inversión, pues tenemos encantados de, de revisarlo. Nada, genial. Nos has pegado una masterclass brutal. De hecho, podemos tirarnos días hablando contigo porque no hemos tratado casi ningún tema a los que has tocado en la, en la newsletter y es que son clases. Así que muchísimas gracias por compartir tanto con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. El universo es un bosque oscuro cada civilización es un cazador armado que acecha a través de los árboles como un fantasma. Apartando suavemente las ramas que bloquean el camino y tratando de caminar sin sonido. Incluso la respiración se realiza con cuidado. El cazador tiene que tener cuidado porque en todas partes del bosque hay cazadores sigilosos como él. Si encuentra otra vida, otro cazador un ángel o un demonio, un bebé delicado o un anciano tambaleante, un hada o un semidios, solo puede hacer una cosa. Abrir fuego y eliminarlo. En este bosque, el infierno es otra gente. Una amenaza eterna de que cualquier vida que exponga su propia existencia será rápidamente eliminada. Esta es la imagen de la civilización cósmica. Es la aplicación de la paradoja de Fermi. Así narraba Thyssen Liu en El bosque oscuro. ¿A qué nos podríamos enfrentar en el futuro si descubrimos civilizaciones en otra parte del universo? Una reflexión sobre el futuro a largo plazo que a mí me hizo explotar la cabeza cuando leí su trilogía de Los tres cuerpos. Muchísimas gracias a Samuel Gil por acompañarnos en esta entrevista, compartir tantos aprendizajes y contestar a todas nuestras innumerables preguntas. Hubiéramos podido pasarnos muchísimas horas más con él hablando de todo esto, así que espero poder volver a entrevistarlo en el futuro.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 Pero otros cerebros decidirán si esta tecnología triunfa. El número de posibles tecnologías es infinito, pero solo unas cuantas pasan el test de afinidad con la naturaleza humana.